No, no, todavía estamos en espera de eso, pero todavía no ha llegado. ¿Usted ha notificado aquí? Sí. ¿Qué, ¿Qué se le pidió a usted? Aquí? A mí se me perdió la estufa el tanque, se me fue en toda la loza y todo lo otro, y vea, y dos muebles se me fueron, nada más pude encaramar uno. Entonces, ¿Y no tengo en qué caerme muerto? Lo que estoy no, tratando. notificado para la gente que entonces? No, y estamos en espera de eso. A mí aquí han dado y se va y a mí no me han dado nada. Vean, ni a una estufa ni un tanque. No hay yo en qué cocinar ahora. Hilda Florán y Burgos. Hilda, eh, el día de ayer el gobierno entregó los apartamento de manera simbólica. ¿Han sido ustedes notificados para la entrega de los apartamentos? No, no, no. Aquí no se avisó nada de eso. Nada de eso. Incluso, mira ese fondo que está ahí. que no El río me dejó el solar nada más. Y sin embargo, estoy aquí en esta habitación que me dejaron, me dejaron meter mientras tanto y tengo que pagar $1,500 no, sin, sin poder pagarlo. ¿No sé, no, no, no, sí, no han dicho nada la autoridad de la no, la... no, no, no, a nosotros no. A nosotros no tienen olvidado, rotundamente olvidado. El río viene, hace daño, vuelve y hace daño otra vez y otra vez y otra vez y ellos no nos toman en cuenta a nosotros. Con... Y esos apartamentos son de nosotros. Esos apartamentos nos pertenecen a nosotros porque nosotros somos, siempre somos los más afectados cuando el río se mete. Para nosotros. Aquí la gobernación ni ha pasado por aquí. Eh, sí han mandado el, el, el, el departamento de plan social para alguna cosa ahí, pero no nos ha notificado de entrega ni que no calificamos o que nada. Este gobernador no ha hecho ningún acto de presencia en esta zona en lo que ha estado, en lo que ha estado ejerciendo su función ahí como gobernador de esta provincia. Considero, creo y entiendo que un gobernador es para que represente eh, eh, las comunidades, los lo, lo problemas que, que tienen las comunidades y él muy bien tiene conocimiento que se ha luchado y que se ha estado luchando por los apartamentos para que se entregue a esa gente y precisamente cansado de hacerle llamado llamado nosotros los que ya vamos a tirarnos para las calles y llamamos por este eh, aprovechamos a todas las organizaciones eh, populares que nos acompañen mañana nosotros vamos a empezar la lucha y le vamos a demostrar a este gobernador que este pueblo está cansado del mal manejo que han hecho sus funcionarios y que esa situación no la vamos a permitir. Si tenemos que ir y, y meternos allá, los apartamentos, lo vamos a hacer. Yo no soy el partícipe de la, de la violencia ni de que se tengan que conseguir las cosas a, con con con, titulio, con desorden. Pero este gobierno ha estado acostumbrado que la población tiene que salir a quemar goma, a tirar piedras, y a poner en riesgo vida de personas. Si esa es la situación, si eso es lo que él quiere, que nosotros lo despidamos de verdad con una buena huelga, lo vamos a hacer. Porque eso es un verdadero abuso, sabiendo muy bien en la, en la necesidad que viven esa gente. No han venido a a decirle de... Aquí nadie ha venido a hablar del plan de movimiento. Aquí lo que están es durmiendo la gente como de costumbre, mandándole cositas. Nosotros no queremos cómo comunitario, que no estén mandando cositas, sino que hagan el trabajo que tienen que hacer.